puede generar problemas significativos. Estamos conscientes que el aumento de la testosterona se puede detonar por causas naturales o el consumo de suplementos. Pero debes prestar atención para detectar que los niveles no sean demasiado altos que puedan afectar tu salud. Recuerda que los chequeos médicos regulares son fundamentales para detectar este tipo de problemas pero si notas alguno de los siguientes síntomas, es recomendable que asistas a tu médico y te realices una prueba de testosterona. A continuación, te mencionaremos algunos síntomas de testosterona alta, que son una señal de alerta. 1. Crecimiento de vello corporal. Al hablar de un crecimiento nos referimos a un incremento excesivo del vello facial y corporal, al punto que comiences a desarrollar un crecimiento de vello en áreas que nunca habías tenido. La testosterona tiene la función de estimular el crecimiento de vello. Sin embargo, al tener altos niveles de esta, se desarrolla un crecimiento abundante de pelo corto, pero más grueso. 2. Aumento de grasa corporal. Específicamente, los niveles de testosterona alta se presentan en el abdomen. En esta área la producción de grasa es significativa y el aumento de peso es sumamente notorio. Aunque debemos mencionar que el aumento de la producción de grasa también se presenta en la piel con el desarrollo de acné y en el cabello volviéndolo más graso así que presta especial atención a esto. 3. Cambios en la próstata. Se sufre de un agrandamiento de la próstata y el principal síntoma se manifiesta en la pérdida de la fuerza del chorro urinario y la necesidad de ir al baño con frecuencia. Según los estudios, los altos niveles de testosterona en el hombre también pueden detonar el cáncer de próstata. Querido estilócrata, ten mucho cuidado y presta atención en los cambios de tu cuerpo, porque te podrían ayudar a prevenir un problema mayor. Querido estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.